Chicos, Juan Diego Gómez eh, alza la voz en contra de Omega Pro y se filtra un audio de él reclamándole a Juan Carlos Reynoso sobre los pagos no incumplidos. Los pagos hacia, aparece su esposa. Vamos a escuchar el audio primero y eh, déjenme ver. Perfecto.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 Ok, ese es el audio que ese filtro que anduvo rondando En estos momentos que estoy grabando anda en todos los grupos de Whatsapp Este señor también hizo un, eh, un reel de Instagram El cual vamos a ver a continuación Déjenme ver por acá Perfecto. Este es el reel que hizo este señor Muchos ya lo sabían, muchos no Mira, estamos haciendo recientemente... Déjenme ver... <risa> Déjenme ver una cosita nada más por acá, que no puedo abrirles eh, para que ustedes lo vean. Ahora sí. Ahora sí. Omega Pro es una auténtica estafa. Así como lo oyes. es una... Muchos ya lo sabían, muchos no. Está. Mira, estamos haciendo recientemente videos sobre estafas, pirámides, para ayudarle a la gente a que haga sus denuncias. Sí que nos han llegado en contra de Omega Pro, con pruebas incluidas, como para poder decir aquí que se trata de auténticos estafadores. Con un agravante le van a cambiar de nombre a la estafa. Ya no es Omega Pro, sino que desde el 1 de febrero se llamarán Go Global. Go Global. Muy atento para que no caigas ahí. Recuerda también, las mejores inversiones no garantizan la tasa. Cuando te ofrezcan rentabilidades muy altas y garantizadas, vete de ahí. Hay peligro. Omega Pro es una auténtica estafa. Así es, señor eh, Juan Diego. Así es. Omega Pro es una auténtica estafa y eh, nunca mejor dicho. Sin embargo, eh, hay muchísimas personas que siguen cayendo en este tipo. Déjenme poner, porque, silenciar esto porque se hace imposible grabar así. Eh, hay personas que eh, siguen cayendo en este tipo de esquemas. Y eh, aún personas con conocimiento, aún personas que saben que esto es un esquema Ponzi, aún sabiendo que es así, prefieren eh, jugar a la lotería, prefieren eh, jugarse el chance, como dicen. Y eh, de esta manera tratar de eh, eh, hackear el sistema, para ganar eh, estas rentabilidades tan altas entonces eh, chicos creo que más que una advertencia creo que esto es una lección de vida para muchísimas personas que eh, ingresaron y que actualmente están esperando sus pagos y siguen esperando sus pagos eh, creo que la, la vida te da muchísimas lecciones y hay muchos que con una vez aprenden hay unos que con dos veces aprenden pero hay gente lamentablemente que de Omega Pro se va a pasar para Validus se va a pasar para Diverso FX se va a pasar para cualquier otra tontería que aparezca y van a seguir perdiendo dinero jugándose el chance de su bienestar económico, jugándose el chance del de bienestar inclusive de su familia y lo peor aún, gente que eh, pone en riesgo su relación eh, sentimental, su relación de pareja, gente que eh, por seguir a este tipo de charlatanes, eh, cierran los ojos, cierran los oídos y solamente los escucha a ellos y deciden que es más importante este tipo de empresas que su propia familia, que su propio bienestar eh, sentimental. Eh, que muchísimas cosas lo ponen por delante inclusive de sus propios eh, padres, de sus hijos, de gente que les dice que esto es un esquema piramidal, un esquema Ponzi y aún así continúan. En este, en, ...en este tipo de negocios. Lo que este señor dice es... ...claro, es conciso... ...es la verdad... Eh, ...resumido, pero es... ...lo que realmente es Omega Pro... ...una estafa... ...y esto se sabía desde el día uno... ...se sabía desde que advertimos... ...uno por uno los pasos que iban a dar... ...desde que advertimos... ...que iban a sacar un token... Desde que advertimos que iban a hacer un hackeo, desde que advertimos todos los movimientos que fueron haciendo, que iban a cambiar el nombre. Nosotros lo dijimos con muchísimos, muchísimos meses. Lamentablemente la gente que en ese momento estaba cegada, nos, nos trataban de locos, de que nos faltaba información. De que no podíamos opinar si no estábamos dentro de la empresa. De que nosotros no sabemos porque no tenemos los resultados que tienen los líderes. De que primero tengamos esos resultados para luego hablar. ¿Y qué pasó? Sin tener resultados, sin estar dentro de la compañía, sin poner a arriesgar dinero dentro de Omega Pro... Todo sucedió exactamente como lo dijimos. Ni un, ni un punto, ni una coma estuvo de más con respecto a Omega Pro. Eh, chicos, esto era el, el mensaje que quería darles. Eh, simplemente una pequeña reflexión eh, a, a, aportándole al video que hizo este señor. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes. Por última vez, yo no me voy a cansar de agradecerles a todos ustedes por el apoyo, porque este canal está creciendo como la espuma. Eh, cada vez que vuelvo a, a ver la, el, el número de suscriptores, cada vez va subiendo más y subiendo más y subiendo más y subiendo más. Y esto la verdad me llena a mí de mucha energía y de muchísimas más ganas de seguir haciendo este contenido. Y de verdad... Todo esto no sería posible sin el apoyo que ustedes le han dado a este canal y sin todas esas eh, palabras de agradecimiento de que, Emanuel, gracias a usted, gracias a su contenido, eh, yo me pude retirar antes de tiempo. O gracias a usted, yo logré ver que esto era un esquema Ponzi y logré salir a tiempo. Ah, como también recibo mensajes de qué lástima que no lo logré escuchar a tiempo, qué lástima, yo era uno de sus detractores, yo soy fulanito en YouTube, eh, yo le puse muchos comentarios de hate eh, y me arrepiento de todo esto. Eh, entonces, también a todas estas personas que fueron afectadas por Omega Pro, se les agradece por seguir escuchando eh, esta, esta gran lección de vida que nos dejó eh, esta compañía. Chicos, no me voy a extender muchísimo más, eso era todo lo que les quería eh, contar, quería mostrarles y pues nos vemos hasta la próxima.